Vale, que vamos a empezar. Bienvenidos a la de la ciencia, es un espacio de ciencia de la Feria del libro patrocinado y organizado por un montón de gente que no te voy a decir ahora, que estoy muy cansado. Llevo sí. sí. aquí ya cuatro días diciendo el mismo rollo y ya no lo voy a decir más. Bueno, organizado por un montón de gente. Bueno, la sesión de hoy es muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy especial. Eso también lo digo siempre, pero la verdad, que la de es que hoy sí que es especial porque vamos a hablar de un viaje fantástico y, como sabéis, el tema central de la feria es ilustración. Y el tema central del área de la ciencia es ilustración científica. Y para cada charla siempre asignamos una primera ilustración que tiene alguna importancia o relación con el tema, el viaje o la conferenciante. Yo para esta charla he elegido esta ilustración, que no se ve muy bien porque he hecho una foto de un libro que tengo, ¿vale? Sé que no os lo vais a creer, pero es un mapa de navegación de la Polinesia, hecho a finales del siglo XVIII. A finales del siglo XVIII es el gran momento de las expediciones, sobre todo las británicas. Un capitán llamado James Cook, seguro que alguno habéis oído hablar de él, se monta en el Endeavour y navega por las islas recién descubiertas de la Polinesia. Claro, no tienen ni puñetera idea del mogollón de islas que hay ahí, no tienen ni puñetera idea de cómo navegar. Entonces contratan a un indígena, Tapayey, que es un experto en navegar. Ellos navegan siguiendo las estrellas, siguiendo el camino estelar. Y no se equivoca nunca. Sabe perfectamente llegar a todos los puntos de ese increíble archipiélago de 400.000 islas. James Cook le pide a Tapayay que le dé la información para transcribir un mapa, el primer mapa náutico de la Polinesia. Tapayé le explica, le va localizando y James Cook, de su propia mano, dibuja este mapa. Cuando lo manda a la Academia Británica, dicen, este mapa está mal. No corresponde para nada a las distancias entre las islas. Estas dos islas no están tan cerca, están mucho más lejos. Y esta y esta están mucho más cerca. ¿Se ha equivocado Tapayé? Tapayé es el mejor marino polinesio y se las conoce al dedillo. ¿Cómo se ha podido equivocar? No se ha equivocado. Tapayé ha hecho un mapa siguiendo su estructura mental. Para él no es importante las distancias entre las islas, sino que el tiempo que tardas en viajar de una a la otra. Es un mapa... Temporal. Sabe perfectamente que entre esta y esa isla y esa isla se tarda mucho menos que entre esta y esta. Y además en el la mapa están las correcciones por corrientes marinas, por vientos, etcétera, etcétera. Algo de hoy es que incluso la ilustración es un fenómeno cultural. Depende de cómo veamos la realidad, así la plasmamos en una ilustración. Y ahora vamos a navegar. Vamos a hacer un viaje con Silvia López de la Calle, Pues entonces Silvia es muy fácil y muy complicado para mí, ¿la ves? porque Silvia es compañera mía de la Unidad de Cultura Científica del Instituto de Astrofísica. Hemos hecho juntos innumerables proyectos de divulgación, hemos puesto un solo en el Paseo del Salón, hemos puesto una pantalla gigantesca en un edificio aquí, hemos viajado de Granada a Congreso, en fin, hemos hecho mogollón de cosas juntos. Ella lleva toda la parte de comunicación del Instituto, ella es la editora, redactora, maquetadora, eh, promotora, difusora, publicista de este fantástico número de esta revista, que creo que es uno de los emblemas de, de mi centro, y no solamente es una fantástica comunidad de periodistas, sino que además la jodía, que es que da ah, pues saco esto, es una fantástica artista, pinta como Los Ángeles, estudiado ha hecho Bellas artes y además ya para rizar el rizo, escribe de puta madre. ¿Cómo decir, tío? Lleva ya dos libros publicados. El anterior ya era una maravilla, que era Galápagos, las islas que caminan, y se embarcó en un viaje con el investigador Juan García Ruiz a uno de los sitios más fantásticos, luego del planeta Tierra, que es Darol, y e hizo un libro de viajes que de verdad lo tenéis que leer porque es una auténtica delicia. Ganó el curio de a texto no editado, lo tenéis en la editorial Alba Almazar, que está en la editorial Almuzara, o Almuzara, Almuzara, que tiene un stand propio aquí en la Feria del Libro y podéis ir a comprar si queréis que luego Silvia sí, Osfirio. Bueno, pues Silvia nos va a hablar de esta expedición, que además ha ilustrado ella misma de una manera absolutamente deliciosa. Os pido un fuerte aplauso para la serie de eh, Hola, muy buenas tardes. Gracias por venir en esta tarde tan calurosa. Eh, os voy a llevar a un sitio que es todavía de que Granada, Madrid. Os voy a llevar al que es el sitio eh, oficialmente más cálido habitado del planeta. ¿Se me escucha bien? Lo primero, si los de detrás no escucháis bien, venid para adelante porque la cascada <ríe> me escucha mucho. Eh, nos vamos a ir a Etiopía, como dice Emilio, al volcán de Aloy. Entonces, este es el libro, se titula Expedición al volcán de Sal, pero tiene aquí abajo un título muy pequeñito que pone el libro más bello. Este es el título que yo he porque a mí, sinceramente, me parece uno de los libros más bellos, pero no es mi mérito. Yo soy una persona muy desordenada, muy dispersa, pero después de estudiar mucho tiempo Dalón y la zona geográfica en la que se halla, yo a la conclusión de que sin duda uno de los lugares más bellos del planeta. Os voy a contar cosas sobre Dalón, luego al final me decís si coincidís conmigo o no. Eh, esto es una imagen de Dalol eh, es una de las imágenes de, de su cráter, que tiene un sistema hidrotermal de colores. Como pongo ahí, se halla en el territorio Afar, en el norte de Etiopía, y yo en realidad ni siquiera quería ir Galón, yo no sabía que Galón existía. Yo llevo ya mucho tiempo insistiendo a Juan García Ruiz, un investigador, un geóloga que trabaja aquí en Granada, en el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, para que me llevara una expedición. Juanma eh, tiene un trabajo precioso estudiando cómo era la tierra primitiva antes de que existiera la vida y los límites entre el mundo mineral y el mundo vivo, y yo sabía que Juanma iba a sitios muy extraños a, a estudiar distintos tipos de aguas, muy ácidas, muy básicas o muy calientes. Entonces Juanma, un 18 de diciembre de 2018 más o menos, me llama con todo el entusiasmo del mundo y me dice «Tienes que venir a la LOL». Me pilló en la siesta, yo no sabía que era yo no había querido ir a Kenia, porque él iba a Kenia y yo quería dar y, y claro, él siguió con todo su entusiasmo, entusiasmo hablándome pues, de la llanura de sal, del calor horripilante que hace Dalol, de lo bonitas que son las piscinas de colores, del jardín mineral, de esas aguas donde parece que es el único lugar del mundo donde hay agua, pero no hay vida. Entonces yo le dije, que claro que sí, que, que voy a Galón Y esto en es Galón esta es una de las imágenes que yo tomé. Eh, es, eh, como veis, un sitio absolutamente maravilloso. Lo que pasa es que eh, la belleza de este lugar no se ciñe solo a esas aguas de colores, sino que un encuadre más amplio ofrece una, una perspectiva muy poco común, muy de, de lugar eh, extraordinario. Entonces, os voy a contar cosillas de Dalón. Eh, para empezar, está donde un continente literalmente se está rompiendo. Dalón está aquí, más o menos, en el Triángulo de Afar, esta región, este triángulo desértico, estos son unas cordilleras muy altas, aquí tenemos el Mar Rojo. Entonces, en esa línea de puntos, eso es el Rift de África Oriental, conoceréis un poco el término Gran Valle del Rift, que se utilizaba antes sobre todo en películas, que eh, emergía de aquí, seguía hacia el Mar Rojo y hacia el Ibane, pero estos son sistemas distintos, entonces ese término ya no se usa en ciencia. Pero tenemos ese risco africano que mide unos 5.000 kilómetros. Sabemos, aquí tenéis una imagen de las placas tectónicas, que justo en ese triángulo donde está Dalol eh, se juntan tres placas tectónicas. Aquí tenemos el dibujo: tenemos la placa africana más grande, la placa somalí y la placa arábiga. Dalol está, bueno, Afar está justo en el medio. Entonces, estas tres placas, no sé, para los que no sepáis, eh, la litosfera, la capa más externa de nuestro planeta, la que, la que contiene la corteza, el suelo que nosotros pisamos, está dividida en una serie de, de placas, como vemos, que se pueden separar o juntar. En este caso, lo que está ocurriendo es que se están separando. Entonces, eh, hace como 30 millones de años, todo esto era tierra firme, no existía ni el Mar Rojo ni el Golfo de él, Estas dos placas. La arábiga y la somalí ya se han separado formando un golfo. la arábiga y la africana también se han separado formando el mar rojo y nos queda este trocico eh, donde la corteza es excepcionalmente delgada, hay muchísimos eventos geológicos, hay muchísimos volcanes, terremotos, aparecen grietas de un kilómetro de un día para otro y según el proceso continúe, eh, finalmente ahí eh, se abrirá un mar emergerá, se creará oceánico y se desgajará toda esta isla, todo el cuerno de África. Entonces, eh, estar en ese triángulo, eh, con esa actividad geológica y con ese simbolismo que tiene, además, es el único lugar del mundo donde coinciden tres placas tectónicas en superficie. Hay más, eh, por ejemplo, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, pero todas están bajo el mar. O sea, que es un laboratorio excepcional para, para los geólogos. Además de ahí está bajo el mar. Eh, volvemos a los mapas, me volví muy loca, me encanta Dalol, entonces dibujé mapas y todo. Entonces, este es el triángulo de Afar que os he enseñado. Eh, Dalol estaría en esta línea de cruces, que en realidad son volcanes, estaría más o menos a la mitad. Y este lago que he señalado con líneas es lo que se llama Depresión de Danakil. Hace miles de años, esa Depresión de Danakil, que hoy es un desierto salado, eh, era un brazo del Mar Rojo. El agua entraba por aquí arriba, por el Golfo de Zula, y inundaba todo ese lago. Pero, por lo visto, eh, los volcanes Alí, que están aquí al norte, entraron en erupción, levantaron el terreno y cerraron el paso del agua. Entonces, ese lago eh, quedó aislado y se fue secando y durante miles de años. El agua se fue evaporando y, al mismo tiempo, la sal se fue depositando en el suelo. Entonces, tenemos un sitio eh, que está literalmente bajo el mar, está más o menos a 120 metros bajo el nivel del mar, que estamos paseando sobre un antiguo océano, y debajo de nuestros pies hay mucha sal, pero mucho, no me refiero a dos metros, hay entre uno y dos kilómetros de sal enterrados, eh, es un sitio rarísimo, donde no crece absolutamente nada, ni hierbas buenas ni malas, hay muy pocos seres vivos, es bellísimo, pero es un ambiente verdaderamente extremo. De hecho, eh, esa zona, hay vive gente, luego os hablaré sobre ellos, esa zona es oficialmente la, la zona habitada más cálida del planeta. Y resulta que en el triángulo alfar, ese triángulo fértico es donde vivieron nuestras antepasadas. Eh, como sabréis, eh, nosotros somos muy parecidos a los chimpancés. Es el animal más cercano genéticamente a nosotros y se sabe que hace unos 6 millones de años murió una especie de la que surgieron dos muy importantes. De una salieron los chimpancés y sus ancestros y de otra salimos los humanos y nuestros ancestros. Entonces, se sabe que esa separación tuvo lugar hace unos 5 millones de años. Así que si buscamos esqueletos fosilizados y encontramos un esqueleto que tenga menos de 5 millones de años y que se parezca más a nosotros que a un chimpancé, puede ser nuestro pariente, nuestro antepasado. A mí esto le parece súper emocionante y eso es precisamente lo que se encontró en el Triángulo de Afar, en dos casos. Os las presento. Esta es Lucy. Este es un dibujo del esqueleto de Lucy. Eh, este es un dibujo a partir de una reconstrucción de, de cómo se creía que era. Lucy se encontró en 1974, y su hallazgo supuso una sorpresa tremenda porque, como veis, es muy parecido a un chimpancé. Tenía brazos muy largos, caninos muy largos, tenía un cerebro pequeño, pero curiosamente Lucia andaba de vida. Todos los, todos los signos que conocemos caminan a cuatro patas, entonces eso fue una revolución porque se pensaba que, eh, según eh, las especies iban evolucionando, primero aumentó el tamaño del cerebro, la capacidad intelectual, y después se pasó de andar a cuatro patas a andar sobre dos. Pero esto no les miente, porque Lucy y todos sus familiares, todos los australopithecus, Lucy es una afarensis, pero hay seis familias, todos caminaban hervidos. Eh, después, 20 años después, en el mismo triángulo desértico, se encontró a Ardi. Este es el pie de Arby, que es muy parecido a nuestras manos, y esta es una ilustración de, de cómo se cree que era Arby. Arby todavía es más antigua que Lucy, vivió hace 4,4 millones de años en una época en la que ese triángulo de far era un bosque. Y Arby es muy curiosa porque eh, al principio se pensó que, que por esa configuración de las manos, muy parecida a la lo de los monos de, de la actualidad, eh, sobre todo se movía entre los árboles, muy grácilmente. Pero luego se dieron cuenta, por la forma de la cadera, de que también caminaba de vida. Entonces tenemos el organismo en mis ojos perfecto porque era capaz de caminar de vida y al tiempo moverse como un mono por las órdenes con muchísima velocidad. Eh, no sabemos bien porque hubo muchos titulares cuando se hallaron tanto a Lucy como a Ardi hablando de la abuela de la humanidad, de la madre de la humanidad, eh, Estuve estudiando mucho tiempo las familias geológicas y es prácticamente imposible ahora mismo establecer una línea clara. Si se piensa que los ardipitecos eh, o una de las familias de ardipitecos a la que pertenece Ervi... Fueron los antecesores de los Australopithecus. Pero hay varias familias y es un poco lío y tampoco se pueden definir genealogías muy claras. Y que a su vez, algún Australopithecus fue eh, quien dio origen a Homo sapiens, que nos dio origen a nosotros. Entonces, sean nuestras parientes o no, nuestras ancestros o no, como mínimo son nuestras primas. Y, y es muy bonito pasear por lugares donde vivieron estas criaturas hace tanto tiempo. Y en este triángulo AFAR, donde vivieron en Seyardi, eh, a día de hoy eh, vive un pueblo que a mí literalmente hizo que se me ensanchara el cerebro. Eh, son el pueblo AFAR. Yo cuando, cuando supe que iba a la expedición me puse muy nerviosa, apenas transcurrió un mes desde que me dijeron que iba hasta que me monté en el avión. Entonces estudié todo lo que pude, sobre todo de geología, de volcanes, de placas tectónicas, de origen de la vida. Pero claro, eh, me quedó una gran luna que era estudiar la gente que vive en Etiopía, sobre todo en la región de AFAR. Eh, yo conviví con personas safar en el campamento, que eran, eran nuestros guardias, no pudimos comunicarnos con ellos, porque uno de los compañeros de la expedición hablaba amárico, que era la lengua oficial en aquella época de la Etiopía, pero los safar no hablan amarico. Entonces, pues nos saludábamos así con el geló como podíamos, pero poco más. Luego ya volví a Granada y empecé a estudiar lo que me había parecido curioso sobre ellos, que era en realidad una tontería, que era cómo pueden estos tíos aguantar este calor. Pero claro, nos veis a nosotros que estábamos resplandecientes de sudor todo el rato, allí nos levantábamos a las 5 de la mañana y hacía 30 grados, o sea, ponte lo del sol. Eh, nosotros desayunábamos, íbamos cargando con entre 4 y 5 litros de agua diarios y estos muchachos no desayunaban, no llevaban agua, subían gráciles la montaña, y claro, ni siquiera sudaban. Entonces, yo primero empecé a interesarme por qué resistían también el calor. Pero, curiosidades de la vida, no sé cómo cayó eh, un artículo científico sobre su modo de vida y eso sí que era lo digno de contar. Entonces, los Afar eh, es, un, es una etnia de pastores nómadas eh, que se cree, según estudios lingüísticos, que han sido los primeros pobladores del cuerno de África. Han vivido en estos desiertos durante siglos. Eh, no es poca gente, eh, viven en clanes, pero son dos millones de personas que viven entre tres países, entre Etiopía, Eritrea y Djibouti. O sea, es gente que tiene un sentido de comunidad muy profundo y, y para ellos las fronteras que establecieron otros, que establecieron los franceses o los italianos, no son válidas. Entonces, todos son afar, independiente independientemente si están en Etiopía o en Eritrea. Eh... Como digo, son pastores nómadas y consideran establecer el único modo de vida posible en un entorno así. Lo que hacen, su vida depende de los, bueno, antes más de los dromedarios, ahora un poquito más de burros, de cabras o de ovejas. Eh, lo que hacen es eh, viajar a un territorio donde saben que va a llover, porque ellos conocen perfectamente todos los patrones climáticos de la zona, todas las montañas, todos los matojos de hierba, donde hay pozos, entonces se van desplazando, como ellos dicen, siguiendo las nubes. Eh, acampan, llevan todo su campamento a lomos de caballos, acampan, están en una temporada, eh, dejan que los, came los camellos se alimenten, nunca agotan todos los pastos porque saben que quizá detrás de ellos venga otro que necesite que sus ronelarios coman y tampoco producen recursos, o sea, es un medio extremadamente sostenible que está en los antípodes de lo que estamos viviendo nosotros. Eh, se organizan, como he dicho, en planes que se van mezclando y además, otra de las revistas es que hasta hace muy pocas décadas era un pueblo eh, de cultura absolutamente oral, no tenían escritura. Esto, que, que a primera vista puede ser una desventaja, eh, genera eh, unos mecanismos mentales muy curiosos, sobre todo el ejercicio de la memoria. Nosotros nos contamos las cosas, sabemos que luego las podemos volver a leer y no, no importa que se nos olviden. Eh, entre los afar, mentir está prohibido por ley, está castigado. Ellos tienen un sistema de comunicación que se llama el DAU, que es como una especie de comunicación ritual, en los que se van contando, en una especie de letanía de cantos, toda la información que han recibido con el emisor. Entonces, así como el DAU, van comunicándose a lo largo de todo el desierto y eh, consiguen, por ejemplo, en el lugar eh, donde va a llover, donde hay pastores, eh, que son, hay otras poblaciones de pastores con los que compiten por los pastos. Entonces, es un sistema muy eficaz, ahora ya no he a escribir. Y, y tienen también otras, nombres, otras normas y costumbres ancestrales muy básicas, como por ejemplo ayudarse. Viven en el lugar más hostil del planeta, entonces, si alguien pierde sus animales, posiblemente muere él y su familia, entonces, por ley, deben ayudarse también. Entonces, yo cuando estuve leyendo sobre este medio de vida tan hermoso y tan distinto al nuestro, pensé mucho sobre nuestro, sexo, nuestro exceso y, y las carencias que pueden tener ellos allí también, porque, por ejemplo, ahora mismo están viviendo uno de los grandes, eh, ellos no han hecho nada para contribuir al cambio climático y son los que más lo sufren. En Etiopía prácticamente ha dejado de llover, eh, ellos conocían seis estaciones, eh, seis temporadas de lluvia, ellos consideran la bruma un tipo de lluvia, o sea, ha sido un poco yo en Balón, eh, pero eso ha desaparecido. Eh, su modo de vida ha ido encogiéndose porque, por ejemplo, el de gobierno decide establecer un parque nacional y ellos ya no pueden entrar, aunque lleven habitando ahí muchos años. Entonces, a mí esto me hizo reflexionar mucho sobre, sobre todo lo que se habla, todo lo que hablamos. Yo, en mi libro anterior de la Galápagos, hablaba mucho de conservar la biodiversidad, pero a veces se nos olvida conservar también la diversidad de los pueblos que viven en esas, en esas regiones. Entonces, si tenéis la posibilidad, os recomiendo que veáis documentales sobre este tipo de etnias porque, porque de verdad te, te, te ensanchan el pensamiento. Y claro, junto con los safarios, los gromedarios. A mí los gromedarios, la verdad, es que no me interesaban en absoluto. Eh, es eh, bastante típico, cuando vas de vacaciones a Balón, ir a ver lo que se llama la caravana de camellos. Eh, en la Laguna de Sal, como os imaginaréis, eh, durante muchos siglos hubo mucha actividad minera. Allí se desarrolla uno de los trabajos más duros del planeta que consiste en, a 50 grados al sol, romper a chazos la sal del suelo, elaboran bloques de un kilo, además lo hacen a ojo y perfectamente, lo cargan en los camellos y los camellos se lo llevan a la ciudad. Eh, a mí, ver camellos cargados no me interesaba en absoluto, pero lo que sí me interesó fue cuando empecé a leer sobre los alfar eh, la relación que ellos tenían con los dronedarios. Para ellos, tener un dronedario no es tener un animal doméstico, es un miembro de su familia. Saben que su vida depende de ellos, porque de ellos eh, se obtiene la leche, se obtiene la carne, ellos son los que transportan todas sus pertenencias. Entonces, los quieren igual que a un hermano o igual que a un hijo, y estos que es muy bonitos les dedican poemas hay un género de poesía eh, azah, que se llama Gar y que es un género de alabanza de los dromedarios. Son poemas súper bonitos, en los que se habla pues, de pájaros que caminan por costillas, de rizos, de no sé cuánto, y sobre todo se habla de dromedarios de la belleza de estos animales y de, de, de su característica como, como salvadores de, de este pueblo. Eh, estuve leyendo y terminé dedicando un capítulo entero en el libro de los dromedarios porque claro, te pones a leer sobre ellos, el amor es muy contagioso, los afarros quieren mucho, yo también. Y todo ese organismo es una librería orientada a vivir en unas condiciones con carencia de agua y exceso de calor. Entonces, son criaturas, eh, a mi hora me parecen bellísimas, <risa> pero son también muy interesantes científicamente. Y ya dejando el triángulo de afán y enfocando un poquillo más de nuevo en el volcán, volvemos eh, a este pequeño volcán raro. Es raro para empezar porque es muy pequeño. O sea, esto es un perfil de balón, esa colinita, eh, mide 40 metros. No sé si han subido un volcán de, ver, de verdad, <ríe> Alteide, por ejemplo, que son unos rentepiernas. Eh, a Galón se sube hasta la cima de manera muy cómoda incluso eh, con esos calores eh, No solo raro por el tamaño, sino también por los colores. Esto es una vista eh, aérea del volcán. Tenemos pues eso, pues una montaña ovalada, de paredes bastante claras, que se va rompiendo aquí en, en un sistema de cañones. Nosotros vivíamos ahí, en nuestro campamento estaban en los cañones, entonces, según en la ley, lo que veas es eso. No, no te recuerda a, a, al volcán de la Palma, por ejemplo, que en evolución el año pasado. Parece más bien como barro reseco. Sí que es verdad que de cerca parece más, más piedra que arro, pero aún así el color no responde. O sea, la, el color de un volcán es rojo de lava líquida y negro de lava sólida. Y luego llegas a la caldera y te encuentras con esto. Las fotos no se ven muy bien, pero este es su de luz. Pero bueno, si queréis luego las deis en el libro. Estas piscinas de colores, que quizá os recuerden a sistemas parecidos como Yellowstone, son eh, únicas en todo el planeta. Eh, todos los sistemas hidrotermales que se conocen de colores, eh, deben ese color a, a la actividad microbiana. Por ejemplo, en Yellowstone son tapetes microbianos de, de cianobacterias, unas algas muy pequeñitas, lo que genera los colores. Aquí todo es mineral. Eh, solo intervienen cuatro factores, agua, oxígeno, eh, hierro y sal. Entonces, eh, os cuento un poquito cómo surge todo esto. Imaginad, el galón está lleno de agujeros, agujeros por los que emerge eh, a veces gas y a veces líquido. Entonces, tenemos un suelo marrón y de ese agujero empieza a emerger una agua muy rara. Es un agua muy ácida, muy salada y muy caliente. Es más ácida que el sal fumán, eh, emerge a 108 grados, o emerge en ebullición y es tan salada que un litro de agua de galón contiene 400 gramos de sal. El mar contiene 35 gramos por litro, es un agua con muchísima sal. Entonces esta sal muere empieza a emerger en un suelo marrón. Como sale tan caliente y entra en contacto con la atmósfera, que está más fría, la sal empieza a cristalizar, a formar cristales de sal, como la sal de mesa, esto es, todo sal como cloruro sódico, como nuestra sal de, de cocina. Y entonces esa sal se va depositando y formando un suelo nuevo. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, veis unos piquitos blancos, esos son fuentes. Esa sal se va acumulando, el agua sigue emergiendo, y lo que ocurre es que esa agua también va cargada de hierro. Y el hierro, al entrar en contacto con la, con la atmósfera, con el oxígeno, se oxida, y eso es lo que hace que cambie de color. Entonces, parte de un blanco luego va a un amarillo claro, luego a un naranja, a un rojizo, un marrón oscuro, y eso ocurre tanto con el sólido como con el líquido. La salmuera también, eh, cuando emerge, emerge cristalina, pero al entrar en contacto con la atmósfera se empieza a oxidar y eh, así se crea una paleta que empieza pues como con un, eh, un lino azulado muy clarito, después se evoluciona hacia el, hacia el verde y después hacia el ocre. Entonces, la combinación de todo esto genera esta belleza absolutamente sorprendente. Y además en valor todo cambia. O sea, no es solo impresionante ver los colores, es impresionante verlo de un día para otro. Os pongo un ejemplo, estas dos fotos no corresponden a, a, al mismo lugar, pero sí al mismo fenómeno. Esto sería una piscina inactiva y esto sería una piscina inactiva. El hecho de que esté activo no depende simplemente de que emerja el agua. Entonces, aquí ocurre lo que os he explicado, el agua empezó a emerger, posiblemente de esa fuente más alta, fue creando esa columna, ese suelo, estas paredes que luego alojarían las piscinas de colores, pero ocurre que en un momento el, el nivel del acuífero desciende, el agua deja de emerger y entra en acción la erosión. ahí hace siempre muchísimo viento, eh, hace muchísimo sol y muchísimo calor. Entonces, todas estas virguerías de sal desaparecen y se convierte en esto. No hace falta que pase un año, en pocos meses puede ocurrir esto, eh, al poco de dejar de emerger el agua. Entonces, esto es sorprendente, pero es que de un día para otro eh, la diferencia puede ser abismal. Nos, nosotros lo que hacíamos era, pues, eh, montábamos un laboratorio al lado de unas piscinas y tomábamos muestras, pero a mí, como, como, yo, que sé, como yo le cojo a cariño hasta una piscina de colores, al día siguiente volví a veces a ver cómo estaba la piscina que habíamos estudiado el día anterior. Entonces, aquí estábamos viendo eh, una... Una, una fuente, como veis, hay una gótica de agua, ahí veis como el agua emerge más o menos cristalina, se están formando dos columnas pequeñitas, luego os pongo un vídeo para que las veáis en acción, eh, y estuvimos ahí pues como un par de horas. Al día siguiente volví y yo estaba buscando dos columnas más grandes, no las encontraba por ningún lado, hice la foto donde yo pensaba que habíamos estado y eh, era esto. En 24 horas habían crecido 25 centímetros. Es esto, bueno, de cuenta por la piedra esto que hay aquí detrás, que si no, no me hubiera dado cuenta. Entonces, esa es la evolución trepidante de este sistema. Aquí tenemos un ejemplo parecido. Estuvimos un día cogiendo muestras de aquí, de esta fuentecita, donde se da más azulado, una la buena energía de aquí, iba cayendo por las terrazas de sal, iba oscureciéndose hasta llegar a lo que aquel. Entonces, al día siguiente, de nuevo, volví a ver cómo estaba la piscina del día anterior. Aquí sí que no la encontré en absoluto y bueno, yo creo que era aquí más o menos hago la foto. Luego, en el campamento lo comprobé y, en efecto, comprobar esa piedra y esta piedra, y esta piedra y esta piedra, en 24 horas, habían desaparecido. todas las piscinas, se había oxidado todo el sistema y se había secado. Esto es lo que ocurre en Galén constantemente. O sea, todo lo que os estoy enseñando y me da mucha pena, ya no existe. Pero no existe más de dos años. Y además de este suelo de piscinas, tenemos el otro suelo que es el, el sólido, entre comillas. El, el, sol, el suelo sólido está formado por agujeros, muchos agujeros de los que emerge gas. Ese gas llega cargado con gotitas minúsculas de sal que van formando pues estas pelillas, estas estructuras que también son de sal más o menos oxidada. Todo esto cruje. Es el suelo más bonito en el que he pisado en mi vida, porque va todo el rato pues eso, pues sobre como cristales rotos o así. Eh, todo se rompe, hay que tener muchísimo cuidado, porque nuevamente cuando el gas deja de emerger, cuando ya dejan de salir gotitas de sal, se convierte en esto. Aquí hay más agujero que suelo. Entonces, eh, esto es lo que hay debajo de eso. Entonces, eh, nosotros sabíamos que caminar sobre este suelo, que el grupo llamaba eh, ¿cómo llamaba? Eh, el hojandre o algo así, Claro, porque es un suelo construido a las milojas, las, las hojas. entonces en la primera reunión que tuve para preparar la expedición nos contaron pues, los distintos escenarios de muerte posibles en balón, de carros, en piscinas, de vacío, de no sé cuánto, uno de los escenarios de muerte posibles era quedarse se atrapaban las milojas. ocurrió en una expedición anterior, lo que fue a Juan a de hecho, fue caminando eh, y de repente cayó un agujero a esta altura, allí, Tener un accidente es peligroso porque hace mucho viento, Valón eh, suena como miles de cazuelas hirviendo al mismo tiempo, entonces, por mucho que grites, nadie te escucha. En el año en el que fui yo, ya viendo lo que le había ocurrido a Juanma, decidieron como norma que si nos alejamos un poquillo del grupo, fuéramos de dos andes por si acaso. Y esta es una imagen del suelo, esto es lo que, lo que ellos llaman el jardín mineral. En Balón, como todo, es de sal. Eh, hay estructuras de sal, como la sal, la, las floritas de sal que se venden para cocinar también. Lo que pasa es que allí son absolutas virguerías de cloruro sódico. Aquí os enseño algunas. Estos son los nenúfares. Los nenúfares, estos de una actividad anterior, eh, obviamente esto ya no existe. Eh, os tenéis que imaginar estos nenúfares eh, cubiertos de una laguna verde. Los nenúfares se producen por fuentes, eh, por fuentes que están debajo de una piscina. Imaginaos igual el agua salía de ahí del centro, la sal se iba depositando y se iba formando el, el, la hoja del nenúfar. Eh, lo grandes o pequeñas que sean las estructuras depende de la cantidad de agua que emerja. Nosotros estuvimos en 2019, la actividad era media, que digamos, había piscinas pequeñitas, columnas de entre un metro y dos, pero se conoce, porque, porque están allí todavía, eh, columnas de hasta cuatro metros y nenúfares de hasta dos metros. O sea, este, este volcán de veces es un espectáculo de, de, de, de verdaderos mamuts pétreos. Esto ya más no es pequeñito, esto es un plano en detalle de lo que se enseñaba antes del suelo, con todas estas filigranas de sal, esto todos son respiradores de gas, y estos son una de las cosas más bonitas que he visto en mi vida, esto lo llamamos huevos o tulipanes. Aquí lo que ocurre es un respiradero, por aquí va siendo gas, con minúsculas gotitas de sal. Esas gotitas van construyendo el huevo, los huevos son tan delicados que lo rompe una gota. De hecho, tuvimos la buena suerte de verlos los dos primeros días de la expedición, pero el tercer día nos llovió. O sea, en Afar solo llevan 100 mililitros al año y creo que nos cayeron todos esa noche, entonces todos los huevos se malograron, pero bueno, tuvimos la suerte de, de poderlos ver los días anteriores. esto es una imagen un poco en detalle del suelo que os recordará algo vivo, como por ejemplo el fondo de, del mar con los corales. estos son las plumas, que también son estructuras salinas, hay con el amarillo de la oxidación. Los pelitos, que eran muy chiquititos y salían sobre las piscinas, y las flores que son mucho más bonitas que las flores de sal que nos venden y que eran un pudo perfecto de sal con un pantalón y son muy chiquititas, estas son las líneas de mi mano, o sea, son así de pequeñitas. Entonces, tenemos un espectáculo de luz, color y temblores con ancestras que vieron allí, con un pueblo extraño que vive allí y tenemos otra cosa extraña, un volcán que aún no es volcán. Esto es muy bonito porque desde el momento en el que fuimos a la expedición hasta que escribí el libro que pasó en el pico, vi como la ciencia avanzada. Cuando fuimos a Dalí, Dalí eh, no se consideraba volcán. Eh, se hablaba más bien de protovolcán. Para, eh, para que exista un volcán, así la definición más tradicional, eh, pues tiene que haber una cámara de magma subterránea, ese magma tiene que abrir ese paso, emerger hacia la superficie y salir, y las coladas de lava son lo que van a construir el edificio volcánico. Esa es una definición de volcán. En Dalón no hay lava, no hay coladas de lava basáltica, de lava negra. Entonces, pensaron que lo que había ocurrido era que, en efecto, una cámara de magma, que se sabe, se ha medido, está a 2,4 kilómetros bajo, bajo la Tierra, eh, ese magma intentó ascender, pero eh, se frustró la subida. Entonces, lo que ocurrió es que se le ve un pequeño domo, una pequeña ventanilla pero no se la puede llamar volcán porque ahí no ha lava y no hay cráter y demás. Entonces era así como una especie de huérfano salino, pero es verdad, es un eh, a ojo de pájaro, valores muy extraño, acordaos de la... esta es la línea de volcanes que os he comentado al principio, esta es la línea de volcanes en imágenes reales. Entonces tenemos ahí el Golfo de Zila, de ahí es donde entraba el agua que inundaba todo esto cuando era un brazo de mar rojo, tenemos los volcanes salí que fueron los que cerraron ese paso de agua, que son basálticos, son cordilleras negras, después el volcán narajo, que también es un volcán basáltico negro, Galol, el, el pequeño insalino, y la enorme cordillera de alerta L, que alberga un montón de volcanes, todos basálticos también. Entonces, tenemos ahí un punto suspensivo extraño entre cadenas de volcanes de verdad. Lo bonito de esto es que, mientras yo estaba dibujando y preparando el libro, eh, un grupo que había estado un par de meses antes que nosotros en Galol, publicó un estudio eh, que desmentía que Galol no fuera volcán. Este es el modelo, esto es un dibujo que hice yo a partir del modelo que ellos publicaron. Eh, lo, que ellos, lo que ellos proponían era lo siguiente. Tenemos, eh, ahí tenemos el domo de galón de aquí tenemos una cámara de magma de, de roca fundida y aquí tenemos una capa de potasas. Entonces, ese magma se cree que intentó ascender, se formó como una especie de subcámara encima de las potasas y eso hizo que se le se la pequeña montaña que ahora la he dibujado ya con el cráter, pero al principio era una cupulita. Eh, la montaña se eleva y este magma interacciona con toda esta sal que hay aquí. Las sal que os he contado que son entre 1 y dos kilómetros. Eh, la unión del magma con las sales produce como, un, a mis ojos, un pequeño milagro, porque esas sales se funden, emergen y empiezan a vender las colinas del monte. Se supone que no se podía llamar lava porque es sal, es cloruro sólido, pero era una especie de lava que se cree que era muy clara, que fluyó suave, sin salpicaduras y que además aumentó un par de metros la altura de la montaña. Eh, el hecho de que saliera material del interior hizo que, que la cúpula fuera más inestable y la parte del techo se derrumbó. Y así se creó el cráter. Entonces, eh, no ha emergido magmas, pero sí ha emergido una sustancia que estaba dentro de la Tierra y que ha salido fundida. Entonces, yo estaba, eh, mientras estaba estudiando sobre el libro sabiendo que Dalol es volcán y no podía hablar de volcán, no tenía un problema con el título, pero yo estaba manejando títulos como Expedición al Montículo de Sal, Expedición al Protovolcán y claro, bonitos no son. Pero este trabajo proponía, lo que os cuento ahí, revisar la definición clásica de volcán para que no se limite a la erupción de rocas silicias fundidas y para que pueda coger animales huérfanos como Dalol. O sea que sí, podemos hablar de volcán de sal, es el único que conocemos en el planeta, y eh, después el grupo con el que fui yo publicó otro artículo muy completo con el mecanismo o sea, este que pone ahí abajo mecanismo mineraloquímico de formación de volcanes salinos con el ejemplo de Galén es el único que hay sobre el planeta no se descarta que haya más que no conozcamos y tampoco se descarta que no haya más en otros planetas eh, y es volcán de sal de momento esto me da mucha pena eh, este es talón con imagen de satélite el grupo de investigación que desarrolló el primer modelo y que os he enseñado, también encontró a 30 kilómetros al sur de Alem lo que ellos creen que puede ser su hermano gemelo. Es esto, es muy parecido en forma, es una montaña también de sal de unos 100 metros de altura pero cubierta por un manto negro de basalto. Este está en la cordillera del El en la cordillera tan oscura que os he enseñado. Eh, entonces, Dalón se halla, en, como os he dicho, en el Triángulo de Afar. ahí la corteza terrestre se está rompiendo, se sabe que llegará un momento en el que el magma termine por emerger y esa pequeña montaña se va a convertir en algo parecido a su hermano mayor, lo que da mucha pena. Y una de las últimas reventas de Dalón es que, en efecto, eh, parece que sus aguas no albergan vida. Eh, siempre se ha mantenido en biología un criterio más o menos fijo que dice que donde hay agua hay vida y es verdad que esto se ha demostrado en sitios súper raros en, en, en fuentes hidrotermales bajo el mar, en aguas muy ácidas en aguas muy saladas, en lugares con radioactividad en la alta atmósfera, o sea, quizás no animales pero sí bacterias o arqueas, en los organismos más pequeñitos entonces, si estas bacterias y arqueas permean literalmente todo el planeta, ¿cómo no va a haber vida en este tipo de aguas? pues no, porque resulta que el alón es un sistema extremo eh, único porque es muy ácido, muy salado y muy caliente. Entonces, se conocen organismos que son capaces de combinar dos de los factores, por ejemplo, muy salado y muy caliente, o muy ácido y muy caliente, pero no los tres. Parece que los mecanismos que permiten a las bacterias prosperar en esos ambientes no son compatibles mezclando eh, la salinidad y la acidez. Entonces, en efecto, tenemos aquí las únicas aguas del planeta, o sea, es verdad que Balón se ha estudiado desde hace muy poco tiempo. Eh, Balón se encuentra muy cerca de la frontera entre Etiopía y Eritrea y esos dos países estuvieron eh, en conflicto armado durante 20 años. Esta zona ha estado absolutamente vedada eh, para el turismo y para la investigación durante mucho tiempo, ahora se empieza a estudiar, es cierto que el último artículo, el que confirma que no hay vida en Lol, fue eh, yendo en varios años a varias exposiciones, en piscinas que aguantaron varios años activas y no han encontrado nada. Entonces, a mí me parece bastante definitivo, pero bueno, no sé si habrá estudios futuros. Y luego, otra de las rarezas que también tenía que encontrar en el libro es la expedición. Eh, yo nunca he ido a una expedición científica yo soy una ratilla de despacho trabajo con en el instituto de astrofísica y no vamos de expediciones porque no se puede ir en planeta. entonces para mí ir a una expedición era era marciano todo era bonito y, y raro nuestra rutina era más o menos, pues, madrugar mucho, levantamos a las 5 de la mañana, aprovechamos las horas en las que no hacía calor para, para poner nuestro laboratorio, que era esa mesa de camping con sus sillas de camping, quien no pillaba silla, me pillaba suelo, y nos dedicamos a, a coger muestras, muestras de líquidos, de sólidos, y ahí estamos tomando medidas de color. Ahí estamos tomando medidas de líquidos, la foto es un poco dramática porque era un poco por la coña, o sea, el suelo estaba bastante, estaba bastante sólido, Ahí están tomando medidas de líquidos. Eh, ¿Veis aquí? Este es uno de nuestros compis, AFAR. Veis que tiene una metralleta? Esta era otra de las cosas extraordinarias de allí. Nosotros fuimos a una expedición donde llevamos la mitad de los soldados habituales. Es verdad que fuimos un año en el que Etiopía estaba muy tranquila, pero es verdad que es una zona donde, donde existe cierto riesgo todavía. Bueno, ahora más, con la, con la guerra civil. Eh, pues... Yo creo que decidiréis conmigo que es el laboratorio más bonito que pueda haber en el planeta, por mucho calor que haga por mucho que queme el agua. Por la tarde nos íbamos a visitar lagos de la zona, de la llanura salada. Allí los lagos pueden emerger de un día para otro, puede haber una explosión. y De repente formas un llanito como este. Ahí está Paki tomando muestras de esa, esa fuente, escupía mucho. Esa fuente, por ejemplo, sí que era peligrosa y un par de quemaduras ahí un poco feas. Pues tomamos muestras de muchas cosas. Esta era nuestra casa. Eh, nuestra habitación era ese plástico naranja con la camilla encima. No se podía dormir en tiendas de campaña porque, porque por la noche hace 30 grados, te, te, te mueves de calor, no hay manera de resistir eso. La intimidad era muy poca, la higiene era muy poca también. Para mí me parecía súper igual pero yo entiendo para para <risa> algunas de las que fueron ahí que iban a trabajar de verdad, claro, son condiciones muy duras. De repente llevan los instrumentos, dejan de funcionar, no hay electricidad, es, es complicado. Este era nuestro salón, comedor, biblioteca. Área de descanso, ahí, era, ahí nos echábamos la siesta. Eh, era el único sitio donde había sombra y, y claro, es donde nos agrupábamos todos porque, porque a mediodía no puedes hacer nada más que ver mitad en balón. Y aunque a mi madre, y esta es la foto que ha elegido, pero es una foto muy bonita, que es rollo así, como de mueres no de África, de, a mi madre le encanta, pero parece una exploradora, en realidad nuestro aspecto no era ese, porque os he enseñado dónde vivíamos, es un polvorín de hierro, sal y arena, eh, el agua de una lola está repleta de hierro y ya el primer día comprobamos que cada salpicadura o cada, cada vez que nos tumbamos en el suelo, pues nuestra ropa iba a tener una estampa de óxido Y no nos apeteció mucho romper mucha ropa, entonces yo creo que todos decidimos que el uniforme el primer día iba a ser para toda la semana. Entonces, nuestro aspecto real era más bien este. O sea, damos bastante pequeñita. Sí que conseguíamos ducharnos una vez cada dos días, pero había solo un... un como 25 litros así para todos, o sea, era algo muy rápido y muy eficaz De hecho, instauramos una cosa que se llamaba el Pordiosero Challenge, que consistía en ir día tras día a ver quién estaba más sucio, que ganó, ahí lo tenéis, a Fermín, que hizo unas fotos súper bonitas tirándose por el suelo. Y ahora con todo lo que se ha contado del volcán que es volcán, de Arby, Lucy, de los colores... Claro, imaginaos el cacao que yo tenía cuando tuve que empezar a escribir el libro. Eh, yo tenía, yo fui a la expedición para pues como apoyo para tareas de comunicación para llevarme los instrumentos, pero había un compromiso con Juanma de hacer algo bonito. Yo no sabía qué hacer, pero claro, ¿qué haces con eso? Pintas, escribes, dibujas, eh, no sabía cómo hilarlo tampoco, pero es verdad que una, una conclusión se emergía clara que es la que os escribo ahí, os leo. Esto es demasiado bonito para que no se conozca. Es una montaña bajo el nivel del mar, un volcán de sal, en una grieta continental, una región inhóspita que alberga un modo de vida hermoso y donde vivieron nuestras antepasadas remotas, quizá el único lugar del planeta donde hay agua, pero no hay vida. La conclusión clarísima es que hay que contarlo y hay que ir con todo. Con dibujos, con letras, con letras pequeñas. Yo es una tipografía que me fabriqué yo para contar historietillas. Eh, y salió un Frankenstein, os lo voy a enseñar un poquillo así para que lo veáis por encima. Pues hay mucho dibujo, hay eh, se habla de todo, se habla de bonedarios, de gente a de Ernie Luffy, Pero no sé si os habéis leído Frankenstein. Eh, Frankenstein era bondadoso, yo creo que este, este libro también, bueno, por eso que es el libro más hermoso, por, por, todas las, eh, por todos los contenidos científicos y de conocimiento que, que convergen en valor. Os enseño... Estos son algunos de los dibujos, de la fumarola, de las piedras, los huevos, los desiertos... Y además, ya para la guinda del pastel, como soy un empollona y lo pongo a estudiar y no paro, eh, mientras estaba estudiando el proyecto de Juanma, que es el proyecto de lo que os he contado, de, de cómo era la tierra primitiva antes de que surgiera la vida, y la delgadísima línea, que yo esto no desconocía, entre el mundo mineral y el mundo vivo, terminé también de dedicando un capítulo entero a las piedras. Eh, os, os, leo la conclusión porque no puedo resumirlo mejor de lo que, de lo que lo escribía en el libro. Y con todo esto descubro, en mis 42 años la íntima relación entre las rocas y la vida. A pesar de mi amor por las montañas, siempre las había separado de los animales que las habitan, y mi amor por las piedras tardó en llegar, quizá, por alguna clase un poco aburrida sobre rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. Así que te un poco al descubrir cómo el ciclo de las rocas terminó por acunar los primeros seres vivos, bien en láminas de arcilla o en chimenas oceánicas, y cómo después estos comenzaron a alterar mi mente. ¿Y cómo llegó un momento en el que los seres vivos comenzaron a crear minerales? También otro horror había separado demasiado mis dientes de las montañas. La felicidad medida así de una relación íntima que abarca todo un planeta es una belleza de la que cuesta recobrarse. Y, y ahí está el Frankenstein y eso sería todo. <risa> os quería enseñar porque tengo un vídeo muy pequeñito que era gordo y no puedo cargar la presentación eh, yo hacía muchas fotos también de las fuentes lo voy a dejar ahí para que veáis cómo va salpicando y creciendo y demás Bien. alguna pregunta para Silvia la carpeta me olvido sí sí ya time lapse Esto, bueno, no se ve demasiado bien. Estos son dos fuentecitas, ¿veis cómo la va emergiendo? La gente que va paseando por ahí y demás. Y esto lo dejo pues, pues para mientras tanto, por si tenéis alguna preguntita. Venga, ¿alguna pregunta para Silvia, Olga. Eh, ¿Cómo se procesa la vuelta de un sitio así al despacho? Joja tal. Bueno, a ver, hubo cierto alivio, sobre todo alivio de que no ocurriera nada, porque lo que os he contado, los posibles escenarios de muerte, era real, o sea, había, yo, a mí me dio mucho miedo, de hecho, la expedición que sacó el, el modelo que os he enseñado del volcán, empezó eh, diciendo, pues eso, pues que se habían hecho no sé cuántas heridas subiendo en el volcán, que había mosquitos, que había zorros y chacales en el campamento, claro, en el campamento se dio el raso, yo llegué con bastante miedo. Transcurrió ese semana. fue maravilloso, pero fue muy cansado. O sea, también fue la línea de quitarse de ahí. De hecho, cuando volvimos a, cuando dejamos de la dormimos una noche en la misa de Eva y ya pudimos escucharnos de verdad Entonces me metí bajo la lucha y emergió de mi cuello un hombre a tornillos oxidados. Es como la cantidad de mierda que tenemos encima. Entonces vuelves un poco a la eh, De hecho, yo pienso un hormigón en un sitio así no me da el susto de nuevo. Lo que pasa es que, claro, es una experiencia que. Que, que guardas para siempre. Venga, ¿alguna pregunta más? Para Silvia. Balón, sí. del Pueblo. Balón, eh, eh, el poblado más cercano es un sitio que se llama Amalela... De hecho, en el libro no cuento, eh, cara, nosotros teníamos la suerte de ir en un cañón porque íbamos en el paraguas de una expedición científica. Pero en principio está, está prohibido acampar ahí. Nosotros, pues, cuando estábamos en el cañón, de repente pasaban grupos de turistas, que era súper raro, porque es como si te pillan en tu salón ahí leyendo, un pasapeña, y una de las señoras se acercó para preguntarle ¿pero cómo se han dejado acampar aquí? Con calidad de pena. Nosotros, pues, explicamos lo de, la, lo de la expedición. ya nos dijo, ella estaba durmiendo en Amadella, madera era como pues, un conjunto de cinco cabañas, con cabras, perros y burros campando a sus su anchas, donde ponen a los turistas durmiendo en caminos también, todo rodeado de basura, eh, eso es lo más cercano. La ciudad un poco más cercana, está a 5 horas en coche. O sea, llegar a Adelón es muy difícil. Mm. Pero merece me la pena. Lo que pasa es que, claro, a mí me hizo la pena porque viví una semana allí. Eh, lo que hacía esta gente que pasa por ahí, llegan a Adelón, caminan durante un par de horas y vuelven al coche porque si no hay la gente se muere, si no hay muy ocupada con sombrero, con mucha agua y demás. Venga, hay tiempo para, una última, para dos últimas. Primero, Mati, segundo Sí, Silvi, yo aparte de leerme el libro, he visto algún documental en que se ven los que comercian con la sal, ¿no? Sí. Y en ocasiones recorriendo, pero muchísimos kilómetros, o sea, vienen de mucho más lejos y creo que se producen también enfermedades oculares y todo lo que me puede imaginar, ¿no? Que es una vida todavía más dura, además de lo que Sí, todo. a ver, bueno. son unas condiciones muy difíciles las de los AFAR y más ahora, con cambio climático, con reducción de territorio. Yo, para el libro, estuve en contacto con una enfermera australiana que lleva 30 años viviendo con los afor y ella lo comenta: dice, Yo cuando llego el territorio afor era una vida muy molesta, muy escasa, pero los niños jugaban con la leche de camello. Era una vida relativamente abundante y feliz. Pero ahora, entre especies invasoras, cambio climático, reducción de territorio, eh, se le está quedando una vida mucho más dura y mucho más pequeña. Entonces, eh, lo que tú comentas de los ojos es verdad que son enfermedades comunes. Por ejemplo, los safar, nuestros compañeros del, del, del campamento no bebían el agua embotellada que bebíamos nosotros, bebían, bebían agua de pozo, hipersalada, y, y están acostumbrados a eso. Pero, por ejemplo, eh, que también nos dio mucho pena, mucha pena, durante los días del campamento vieron que Paki estaba curándole una camadura seño a otro de los chicos del grupo y empezaron a venir varios con problemas. pues Uno con se quedó al cular. claro, es que vive en un entorno verdaderamente difícil donde hay muy poca asistencia, además, que el pueblo más cercano está a cinco horas. No, yo te iba a preguntar precisamente de los AFAR y cómo ellos perciben, porque habías dicho que para ellos moverse seguían por los cambios de, del cielo, ¿no? Pero si el cambio climático está causando tanta diversidad y si cambia el territorio por día, pues, ¿cómo se acostumbran ellos en su día a día para, en plan, que las tradiciones que tenían ya no son las mismas que tienen ahora. En no, no, eso están. desgraciadamente no va a poder ser, porque es verdad que ellos tienen, están en el libro, eh, detalladas en fechas, las seis estaciones de lluvia. Eh, hay zonas en las que ya no llueve en muchos años, eso ha cambiado por completo, entonces lo que está ocurriendo es que, es que hay hambre. Yo, la, la enfermera australiana que os comento, ella y su marido, que se es eh, desarrollaron una asociación, la asociación pastoralista para la defensa de los Safar, que está intentando acometer eh, mejoras en la vida de esta gente, que dice, claro, los estados, cuando se trata de atender a hernias de este tipo, no malas, se excusan en, pero ¿cómo les voy a poner en ambulatorio y luego se van? Y esta asociación, eh, les web, dices pues si es que la han solucionado súper fácil, te con ellos, han desarrollado kits que se mueven en generario, educativos, eh, sanitarios, médicos, están estableciendo más puntos de agua para, para eso, para intentar afrontar eh, lo que les viene y lo que está rompiendo tradiciones de, de cientos de años. Bueno. <coughs> Bueno, yo no quería preguntar nada quería que decir algo por lo que me vas a matar pero hay un libro precioso que se llama Palarvas, en la caseta de la diputación ilustrado por Silvia es un libro de, de poemas infantiles en que se reivindica el error, de ahí el título Palarvas, yo que soy muy poco amante de los animales como si bien sabe, todas las noches lloro un poco encima de la foca Porque con que paséis por la caseta de la diputación muy bien, pues yo creo que lo vamos a sin no ninguna pregunta más. Lo vamos a dejar aquí. Lo